La fémina, quien no ofreció su identidad ante los medios, narra el momento que vivió luego de ser invitada por dos hombres a una cabaña de esta ciudad de San Francisco de Macorís para ofrecer sus servicios. Yo salí con, con dos personas que me invitaron a...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 Y hasta que llegaron la gente de la cabaña y me llegaron a salvar y tuvieron que abrir la puerta porque no podían, querían soltarme, y ellos lo que querían era matarme, y me rompió el brazier me quería romper mi talón, me contó la ropa. Y encima de eso me quería matar a tengo todo eso por. que ¿tú habías salido con ellos?